Oreña con ustedes adelante. En hecho, me encanta la, la de verdad que el tema, el tema la mío la va a lucir desfasado. No. Jamás, jamás, tú siempre traes datos. Porque Porque eh, no, pues, es es un, no Es un no, tema, es un tema sumamente importante, ah, pero con este tema de la bebida ya estamos todo el mundo borracho. Señores, ayer era el día internacional del suelo. De qué suelo? Del suelo ¿Por qué darle importancia al suelo? Porque el suelo Es lo que nos da a nosotros La oportunidad A los cultivos La oportunidad A producir Los alimentos Que nosotros tenemos ¿Y por qué La organización De las Naciones Unidas Y por qué la organización de la alimentación y por qué las agencias de cambio climático le dan importancia a esto. Bien, resulta que se está degradando. Por cada dos, un centímetro de suelo, le, le, un centímetro de suelo tarda mil años en formarse. Y la erosión, pues, lo agota, lo destruye, se va y todo se acaba en poco tiempo. En nuestro territorio nacional se estima que 80 toneladas de suelo por cada 16 tareas se pierden cada año. Al tener las montañas peladas, degradadas al tener eh, los valles desiertos cuando llueve torrencialmente no tiene capacidad de retención no tiene capacidad de absorción y los suelos se van, se pierden, se destruyen se van a los mares, a las deltas de los ríos y, hay, y así se va perdiendo la capa fértil donde se pueden producir los alimentos y los pueblos van perdiendo su capacidad de producir alimento para sus habitantes. Nosotros como terreno isleño tenemos el grave problema de la erosión de los suelos que a diario está sucediendo. 80 toneladas por cada 16 tareas por año. Iniciamos en las montañas donde son los suelos más fértiles que le ha costado a la naturaleza más de mil años formar un centímetro de suelo, al ser arrastrado se va y se pierde. Pero hay otro suelo que se contamina con los químicos. Y hoy estamos consumiendo la mayoría de nuestros alimentos contaminados de diferentes componentes químicos que se encuentran adheridos a las partículas de suelo. Un centímetro cúbico de suelo puede albergar billones de bacterias y así se pierde también la vida en ese suelo. Así se pierde también el ecosistema en ese suelo, el equilibrio de esa biota que existe en ese suelo. Nosotros como nación no hemos tomado medidas. Hay una serie de medidas que son necesarias para mantener el suelo. Y protegerlo es para nosotros y debe de ser una prioridad. Primero, la agricultura de montaña debe estar dada por especialistas, por agricultores conocedores de esta realidad y que usen práctica de suelo, de conservación de suelo, adecuada al porciento de inclinación que tenga ese terreno. Y también el uso de los productos que se usan en esas áreas también deben de estar reguladas por los organismos especializados en este tema. Hoy nosotros tenemos cerca de 20 millones de tareas de tierra que se cultivan y de ellas tenemos más de 17 millones de tareas altamente contaminadas con químicos. Si nosotros ponemos el ejemplo de la zona donde se producen los principales vegetales que consumimos en el país, nos encontramos con la triste realidad de una contaminación atmosférica por químico y una contaminación de suelo por químico pero si nos vamos a las diferentes cordilleras de nuestra nación nos encontramos que la mayoría de nuestros agricultores no realizan prácticas agrícolas de conservación de suelo el ministerio de agricultura está fallando en esto también el Ministerio de Medio Ambiente está fallando en esto y también las diferentes asociaciones y federaciones de productores también están fallando en esto y estamos llevando el futuro de nuestros suelos fértiles a condiciones bien difíciles y también estamos llevando alimentos a nuestras mesas con químicos que dañan nuestra salud otro caso es el gran uso de suelos fértiles para urbanizaciones, Ay, sí para construcciones. De aquí de San Francisco han, han sí. ido convirtiendo toda esa finca que antes era para nosotros el panorama más, más vistoso y llamativo cuando tú salías que veías esa finca sí. de, de, de hierba, de vaca, eh, esas. Bueno, era sí, una imagen que uno y, tenía De cacao. San... Exacto, era una imagen que uno tenía del San Francisco cuando se estaba llegando. Se sí. han convertido en urbanización. Sí, el 7% de eso, gracias suelo, a Dios, gracias a Dios, lo sí. hemos convertido en urbanización. Sí. El el, el, el, el 7% era vela nada más. El 7% de la tierra del planeta, lo cual no se comen. Está ni la tierra cuando son de otro, pero sí, pero sí produce para comer. Pero, pero, usted, pero dime cuándo se ha hecho diferente de lo que se está haciendo ahora. sí, Porque el problema es que tú estás planteando una situación para una realidad que no es la que se vive. La gente que necesita comer a diario, van a venir y que, a esperar que vayan técnicos a decirle cómo deben de sembrar. Es que no es así Pero es que, déjame, es que, con, déjame concluir claro la idea Claro que te voy a dejar concluir El problema es que si participamos sí. en un debate sí. Entonces déjame concluir Porque tenemos que hacer el debate Para que la gente lo entienda sí, Lo sí. que tú estás diciendo es ininteligible Para el 75% de la gente que te está oyendo no saben de qué tú le estás hablando la mayor parte de los sembradores no saben de qué tú le estás hablando eso, eso es verdad entonces dime eso es verdad y, y, ese cuando, es uno, y cuando nosotros cuando yo le estoy diciendo amado el asunto es del de los cambio principales problemas. el asunto del cambio de, lo, de la tierra de productiva por urbanizaciones yo estoy hablando de progreso yo no estoy hablando de yo hacer urbanizaciones eso es, verdad. es que tú no ganas nada con tenerla eso no está produciendo nada además de que las sociedades tienen que ir avanzando ahí de esa ti. añoranza por el pasado Son cosas que no ahí se, no se cumplen En una sociedad de Mira. hoy Porque el caso de que esté ahí no es que no está haciendo nada Cumple cumple, cumple un, fun, una, función. Un, una función Específica del que está ahí ya con eso cumple una función específica de control de equilibrio natural. Obviamente, pero que, no que la vida creó. no solamente eso, Exacto. hermano. claro que no. Mira, claro claro mira. que no, la naturaleza en tiene la... que estar hecha para el individuo, no el individuo sí. para la naturaleza, pero va combinada. Que, claro, pero hay que hacerlo, tú tienes que crecer para alguna parte, Sí, ahí es que Importante voy... es que se haga de manera sí. programada, sí. pero tiene que hacerse, tú tienes que crecer. Ahí, ahí. Un sitio. No puedo un porque eso de cultivo, no puedo usar la tierra, Ahí voy, ¿verdad? ahí para voy. La topo, porque hay Termina que la idea para yo dar Decirle, Ahí voy. La discusión eh, entre no un no, ambientalista pero, y un depredador eh, No, no, Francis. espérate un momentito Definitivamente. Porque fíjate una cosa Yo comprendo a Sócrates en el sentido no, yo De que no nosotros comprendo. tenemos recursos naturales más Las naciones tienen obligatoriamente Que poseer un inventario de su riqueza Híbrida, tierra, vegetación, costa, mina Sí, sí y a partir de ahí estaremos hablando de insertarnos en la transformación de la ciudad Ahora que sea viable y no puramente gris Que es lo que yo entiendo, que sí. en el día de la tierra se procura advertir a las sociedades sí. Que tengamos una idea más cosmopolitan de lo que debe ser claro. la explotación de la tierra Pero claro. no de que lo limite al punto de que aquí no se va a, a, no, no, jamás, a realizar una jamás, construcción. Jamás. ¿Por no. qué? Porque el desarrollo natural de los pueblos. Hacia Atención, Israel, me está cogiendo mi tiempo. Sí, ¿verdad? hasta un lugar. No, estamos compartiendo, estamos compartiendo tiempo, la eso posición. Está, ahora bien, fíjate algo. Sí. Ser desmesuradamente protector es bueno. No, no, no, no. no Yo le pregunto. Eso es un fanatismo. Es un fanatismo que no nos lleva más que al estancamiento y a la falta de comprensión. Ahora. Debido al tipo de riqueza que nosotros tenemos, tenemos productores realmente en esta zona circundante. No son tenedores de tierra que viven de la plusvalía de esa tierra sin sacarle ningún provecho y gente que está muriendo de hambre a su alrededor no le dan trabajo. Pero ¿y por sí. qué hay que pelear? Eh? Israel incomodo, termino no, en perdón, dos minutos. Por eso? <risa> eso, es, eso, es, eso es, el, es No no está bien el 7% no, digo que incomodo, el 7 de por de la tierra del planeta hoy está cubierta por edificaciones y poblados ¿Por qué? humanos ¿Por, qué? Edificaciones. Por, edificaciones ah, por edificaciones y poblados humanos ¿Cuánto? un 7%. Oye, eso podemos bueno, no, crecer en urbanización nada. todavía, pero no son... es vacío que este planeta, amado. No no no, te... no, no, no, no, no. Voy ahí. Entonces, cuando usted ve tierra que son de categoría 1, tierra como la de Moca, la de Salcedo, la de Tenares, la de Villatapia la de La Vega, que están siendo sustituidas. ¿Y San Francisco de Macorís. Ahora tú ve ahí, están... tú sabes ahí en ese mismo punto, tú le agregas la calidad de políticos que están asistiendo a las salas capitulares sin la comprensión de estos temas sí. que son las que dan sí, calidad sí. constitucional para definir el uso del puede suelo. puede ir el diablo a la sala capitular estoy contigo sí, sí, sí, en sí, la sí, planificación sí, sí, sí. y en la comprensión claro, claro. de quien levanta la mano para dar un uso de suelo en lugares que son altamente productivos eso se llama ordenamiento territorial Que ahí es que quería llegar Bueno. Como día mundial del suelo Se debe de tener un ordenamiento territorial Bien claro y bien diáfano Hay áreas que son áreas reservadas Para producir alimentos por su calidad Hay áreas que son para construir También aquellas áreas de construcción urbanas motivar la construcción vertical, ingeniero Sócrates, Eso es lo que se hace. para permitir que estas parte, tierras productivas vertical, no sean, sean sustituidas y en el Día Mundial del Suelo instar al Ministerio de Agricultura al Ministerio de Medio Ambiente y a las demás instituciones descentralizadas y centralizadas a que eduquen a nuestros productores en este plan de manejo y conservación de suelo. Del año 2000 hacia acá, Ingeniero Fulvio, si usted se pone a ver en dónde viven los franco macorizanos sí, específicamente, sí, sí, sí. Ah, ah, antes un 90% podía vivir en casa, ahora un 90% vive en apartamentos. Sí. ¿Qué quiere decirle eso? Está que verticalmente como se está haciendo... Las estadísticas dicen, porque, Sócrates, las estadísticas dicen que... Apenas los apartamentos de, de todo lo que es República Dominicana si no, no vi, llegan a 400 mil. Vi esa estadística, me pareció incluso extraña, porque sí. usted sabe que todo lo que se está construyendo aquí, sí, sí. cualquier organización que usted se meta, todo lo que ves es apartamento. recientes? ¿Sí o no? Claro. Sí, sí. Somos recientes en construcciones verticales Ah, no, estamos nuevos, claro, en sí, eso. Cierto, nuevos. Eso es cierto. Bueno, sí. vamos a la pausa, mis amigos. Gracias a Fulvio Oreña por el comentario. Interesante, como siempre. Volvemos en breve, no se vayan.